el que vive de su pasión no, no siente que es un trabajo y que es una carga. Exactamente, y eso nos da pie para contarles a los que van a ver este video, que Roy y yo fuimos convocadas por una cumbre internacional, holística virtual, en temas que se relacionan con el cambio de conciencia. Así que estamos sumamente contentos de participar, estamos con algunos otros argentinos y con bueno, con capos de todo el mundo, la verdad es que es un honor, bueno, el tema por el cual a mí me convocaron fue cómo vivir de tu pasión y aprovechando la conexión con el doble cuántico y Ro, vos qué tema fue que, con el que participaste. Cómo eh, conectar con tu mejor futuro. fui dando cuenta que mi misión, y ahora me estoy dando cuenta más que nunca en esta en esta cuarentena global, es ponerlo a disposición de las otras personas, de los otros seres, para que ellos mismas conecten su potencial, para que ellos conecten su propósito. Eh, ser este puente entre lo invisible y lo visible. Porque yo me doy cuenta que cuando alguien conecta con lo que le apasiona, yo vibro también, yo misma ah, mi ¿no? ese, ese es mi potencial. Entonces, es eso que harías hasta gratis, como manera de vida, como manera de estar en la vida. Permanentemente la atención está puesta en que te atraen todas esas situaciones en donde podés vivir tu potencial. Y, y yo quería también agregar que conectando con tu tema, hay muchas creencias y muchos bloqueos del pasado que no nos permiten conectar con ese potencial. Por ejemplo, a ver, si vos vas a vivir de eso, de disfrutar cómo los demás conectan con su potencial... ¿Quién te va a dar de comer? ¿No? ¿De qué vas a vivir? No podés vivir de esto, no podés vivir de eso. Solo podés vivir de las carreras tradicionales o de lo que la sociedad dice que, de las maneras que creen que se puede generar esta energía llamada dinero, que es una más de todas las energías que existen. Entonces, este, ahí creo que en Palma Perfecto, ¿cómo resignificar el pasado, las creencias, los bloqueos, los valores que no nos permiten, justamente? desde nuestro inconsciente, conectar con nuestra con, con, con esta nueva manera de vivir que sería poder vivir de lo que nos apasiona. ¿no? Entonces ahí ahí sí te quiero dar eh, este, protagonismo para que nos compartas ¿no? desde toda tu experiencia en este tema, cómo abordás vos la resignificación del pasado, para que esto no nos interfiera cuando queremos conectar con la posibilidad de vivir de lo que nos apasiona. Digamos, nosotros tenemos... Una, un aspecto que se llama pobreza estructural, ¿sí? que lo tenemos ya de por sí por ser hijos de inmigrantes, que lo tenemos ya de por sí porque eh, solo un puñadito de humanos en realidad son los que este, son millonarios, ¿no? entonces todos los demás de alguna manera, eh, por historia, por tradición, por los pueblos de los que vinieron nuestros ancestros y se, se trasladaron en barcos saliendo de de muchas veces de guerras, saliendo muchas veces de situaciones complicadas en Europa, yo tengo este, descendientes de Francia y de Italia, entonces todo ese material que está en cada una de nuestras células, de alguna manera ya es un, una gran traba para desarrollarnos, ¿sí? porque Porque hay un mandato familiar que es, no se puede ser más que la familia, ¿sí? No se puede como eh, superar como a los padres. ¿Vieron cuando sos chiquito que te este, dicen, no, a mí no me contestes? ¿No? Porque yo sé más que vos. Bueno, lo mismo pasa con el dinero. Lo mismo pasa con el dinero. Es como que hay una traba que uno en un momento de su vida la tiene que trascender. Mira, traba, trascender, trabajo. ¿Sí? Todo ah. empieza con tra. ¿Sí? Porque aparte mm. es lo que tracciona. ¿Sí? Es muy importante este tras, porque esto tracciona y te mueve tus engranajes y tu rueda. Entonces, primero hay una parte que todos tenemos que ver de que eh, si nosotros no pudimos hacer ese desapego de la infancia, de la infancia humana y de la infancia personal, a nosotros nos va a costar mucho superar eh, el estatus de nuestros padres, ¿sí? Y si a su vez, por otro lado, nuestros padres tuvieron un muy buen estatus, hubo otra cosa que les faltó y que no pudieron desarrollar. ¿Sí? Entonces, también vamos a tener ahí una traba en ese aspecto que puede ser emocional, espiritual, de conciencia. Entonces, primero tener en cuenta eso, esas trabas que son ya transgeneracionales. Um, y, y segundo, saber y ser consciente que no va a venir más potencial del que yo pueda generar, mejor dicho, del que yo pueda gestionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque humanamente es como que vos no, no te pueden venir eh, más cosas si vos tenés dos manos, no, tenés que desarrollar herramientas para poder recibir más, ¿sí? una herramienta que son los circuitos, necesito más una bolsa, ¿sí? ya tengo que hacer instrumentos tecnológicos eh, para poder recibir más. Lo mismo hacia adentro, lo mismo en conciencia. Para yo poder descargarme más potenciales que tengan que ver con eh, la prosperidad, la abundancia, el desarrollo, yo tengo que generarme circuitos internos. Y en esos circuitos internos voy a ir teniendo diferentes conflictos. ¿sí? Por ejemplo, con mi pareja. Puedo tener conflictos con mi pareja, ¿por qué? Porque si él también tiene un aspecto de pobreza estructural que no asumió, <ríe> porque no le dio, porque para muchos de nuestros ancestros no les dio, porque eh, lograron este, pararse bien en América, pero luego murieron. Entonces no pudieron tener una conciencia de ese proceso. Nosotros sí, que somos los nietos y bisnietos, tenemos que hacer ese proceso de conciencia de, de este desarrollo. Entonces puede, muy probablemente que estemos con un compañero o que tengamos una pareja que no comprenda eso. Entonces, bueno, es importante trabajar ahí en ese desafío, porque en la pareja... Es todo también en ese sentido. Si, si la pareja no, no, no, no, no avanza, no prospera, uno tampoco no va a prosperar y no va a avanzar. Entonces, veo otro desafío por ahí muy interesante eh, a tener en cuenta. ¿Y, eh, y ¿qué, más? qué más? Bueno, yo quería agregar, porque cuando hablabas de todo esto que nos puede interferir, pensaba en algo muy concreto, muy de todos los días. Que nos puede, así como hablaste de lo que viene a través de la transgenia, a través del transgeneracional y nuestra idea de inmigrantes, imagínate lo que hay detrás de la idea del dinero, ¿no? Como, como, a ver, como si el dinero fuera el capital, cuando el dinero en realidad no es el capital que tenemos, el dinero es la representación del capital nuestro capital en realidad son nuestros recursos, mi capital soy yo, despertar esto que a mí me da energía hacer, ese es mi capital. Entonces, si a mí me distraen en los medios de comunicación con propagandas, publicidades, de lo que, que es lo que a mí me tendría que parecer importante y a, a que es de lo que me, tendría, me desorientan de mis propios recursos, es como si me secuestraran, o me hipotecaran ese capital. O sea, la idea es como reconectamos con esto de que nosotros tenemos eh, nuestras propias habilidades y talentos y eso que vinimos a hacer como nuestro capital. Y irnos haciendo consciente de eso. ¿Y cómo? Hacerlo en el día a día, empezar a hacerlo. Nada de creer que no podemos vivir de esto y no podemos salir adelante si no es de otra manera, sino llevarlo a la acción. O sea, hacerlo hasta gratuitamente, pero hacerlo... Porque a medida que yo lo hago, me veo reflejada en eso. y Entonces voy, integrando este, voy asumiendo este potencial. ¿no? Entonces yo voy probando prueba y error, sabemos ¿no? desde, desde, desde la perspectiva del desdoblamiento que es una oportunidad para expandir nuestra conciencia. Y por favor, acá.